¿Qué tal amigos? Bienvenidos, estamos en Explorando Ando Yo soy Estefanía Franco, la fresita del barrio Y el día de hoy les traigo un programa Que les va a encantar, sobre todo a los pequeñines Que ya están por salir de vacaciones Porque vamos a hablar de dos películas de animación Que están buenísimas, son de género fantástico Y para hablar de ello, pues traigo a mi experta Es mi invitada del día de hoy, Priscila Priscila Silva, bienvenida Hola. al programa mucho gusto también está con nosotros Jorge Domínguez, nuestro co-conductor, ya lo conoce en el rostro. Jorge, bienvenido. Fanny, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Priscila, bienvenida a este el programa Explorando Ando. Fanny, hablas, hablas de animación. Así es, el día de hoy vamos a abordar dos películas que seguramente muchos de los jóvenes que nos ven, de nuestro público, pues quizá no hayan visto, quizá aún hayan escuchado, pero hoy vamos a hablar de su simbolismo y todo lo que trae la historia y por qué es tan enigmática y siempre que la volvamos a ver, vamos a encontrarle cosas nuevas. La primera película de la cual vamos a hablar el día de hoy es El último unicornio. Esta película es de 1982 y es una película que, la verdad, a mí me, me, me genera mucho entusiasmo hablar de ella porque, para empezar, está basada en un libro, en un libro de Peter S. Beagle, que lo escribió, fíjate, desde 1962. Entonces, para todos aquellos escritores que nos ven y tienen así la ilusión o el sueño de llevar en algún momento sus historias al cine, a la pantalla grande, pues sí se puede. A veces es un poco tardado, pero si sí, se es constante y se... Se mantiene en esa firme convicción y en luchar cada día por conseguir sus sueños Pues seguramente lo lograrán Bueno, pues entonces, si, si gustas este, Priscila, claro. iniciemos contigo eh, Tú me comentaste fuera del aire que te gustaba mucho estas dos películas Que vamos a comentar el día de hoy La primera, como ya lo dijimos, es El último unicornio Que fue basada en el libro de Peter S. Beagle de 1968 Es de género fantástico Y pues la película es de 1982 pues mira, la verdad es que eh, visualmente es muy rica. Es este, es esta parte en la que los personajes físicamente, inclusive, te van demostrando quiénes son. El mago un poquito torpe, este, con la, su fisonomía te da a entender eso. El unicornio es algo muy delicado. es, es eh, cuando es que no sé si hacer spoiler. Adelante, ah, adelante. Mira, no. de todos modos vamos a compartir con nuestros amigos del público el link para que no se queden con las ganas de dónde pueden ver esta película. Eh, les vamos a compartir el link y ya después del programa podrán ver la película completa. Ah, ok, perfecto. Si te fijas, para mí ella es, es delicada, es esta eh, de demostrarte la fragilidad. Entonces, para mí el, el, el último unicornio es esta parte de fragilidad y de que a veces nos sentimos como que no encajamos, o sea, ella es la última de su clase. Sí, no fíjate que la historia tiene colores muy vivos, empieza en un bosque muy colorido y se supone, de acuerdo con el narrador de la historia, que eh, los unicornios pues, son los que hacen que los bosques estén vivos, llenos de verdor, de flores, y nunca pues perezcan, ¿no? Eh, mientras haya un unicornio en su bosque, el bosque siempre seguirá vivo y… Y brillando, ¿no? Amaltea es justamente esta última unicornio que se pregunta, bueno, ¿y dónde están los demás como yo, no? ¿Por qué no veo otros de mi especie? Y empieza a preguntárselo y, un, y se topa con unos cazadores y le dice, no, ya no hay unicornios, esta es la última… Y entonces se queda así, ¿cómo voy a hacer la última? Y empieza a preguntarles así a los animalitos y se topa con una mariposa y la mariposa entonces le empieza a contar que sí, ella llegó a ver más como de su especie, pero todos fueron este pues acorralados por un toro rojo y ese toro rojo pues parece que los tiene prisioneros en algún lugar. no Entonces Amaltea, pues eh, que es este, esta unicornio, pues dice yo voy a emprender esa esa búsqueda por todos los demás unicornios, voy a averiguar qué fue lo que les pasó, la verdad, o sea, que dónde están, si todavía viven, y pues arriesga, no arriesga su bosque, porque lo deja y el bosque empieza a perecer. Esma, para mí también es, es un simbolismo de, de esta búsqueda que hacemos de encontrarnos a nosotros mismos, de dónde venimos. Eh, porque busca a los de su especie, o sea, es, es buscar ese de a dónde pertenezco. Es, eh, también para mí el, el toro rojo simbolizaría estas ganas que tenemos el ser humano de, de controlar las cosas, o sea, los, los tienen cerrados en el, en el mar, esa, esa espuma es queriendo salir, entonces también para mí el, el toro rojo simboliza esas ganas, que tiene el ser humano de controlarlo todo, de apropiarse de todo, esa avaricia que nos, pues sí, que nos distingue. ¿Cuántos antagonistas, eh, Priscila, encontraste en esta historia? Híjole, yo pienso que… Bueno, el primero es, pues obviamente, eh, este, el que la encierra, o sea, es, es el primero porque… ¿La bruja? Hecho, bueno, mommy... la, la bruja. Es mommy fortuna, la mommy que era fortuna. la dueña del circo espectacular. Que, que incluso le pone un cuerno falso, o sea, porque nadie lo ve, entonces es, es esta... Eh... Recordemos que, bueno, eh, la parte mágica de los unicornios, pues es que al ojo humano no, no pueden, pueden verse su, su, cuerno. su cuerno, sino que parece como una yegua blanca. Y es muy bonita, muy deslumbrante, porque es muy blanca pero eh, pues en realidad cuando ahí está como la parte mítica de la historia y la parte que se mezcla con la fantasía, ¿no? Que es como creer en algo que no puedes ver, uh -huh. a final de cuentas no lo puedes ver. Entonces, para mí sería el primero porque es como um, forzar las cosas, o sea, vamos a forzar el hecho de que a fuerzas sea el unicornio, pero, o sea, ella lo es, es te digo, para mí eh, eh, la unicornio representa este viaje que hacemos todos por, por, por saber quiénes somos, entonces ahí ella dice, bueno, ¿por qué me vas a poner un cuerno extra? Yo ya lo tengo, soy unicornio, entonces, ¿qué pasa? Es ese, ese camino, ese, pues sí, ese viaje que hacemos todos por, por descubrir quiénes somos y al final, por ejemplo, para mí es, es una es una mujer o una, no sé cómo decirlo, mucho más fuerte, mucho más segura, una criatura, llama, más, una criatura más, más fuerte, fuerte, porque empieza muy frágil, muy temerosa, muy yo confié y mira dónde me trajo, eh, todo ese tipo y al final es como más fuerte. Jorge, Jorge, para ti qué simboliza el circo de Momi Fortuna y el que la bruja, bueno Momi Fortuna le haya puesto un cuerno falso para que todos los humanos pudieran ver que era un unicornio a pesar de que sí era un unicornio y pues su cuerno no se veía al, al ojo humano. Ya, bueno, eh, para mí al final eh, todos son el mismo ser eh, expresado en diferentes sentimientos o en diferentes uh, etapas sí, sí. De, la, de la vida. mi Fortuna me parece un eh, extraordinario eh, punto, un extraordinario personaje porque hay que recordar que ella va a morir y dice, sé cuándo voy a morir, yo elegí mi vida… Y entonces el mago le dice, oye, pero entonces si tú vas a morir, pues ¿para qué quieres todos los animales? Para que recuerden quién los atrapó. Entonces la idea aquí expresa o representa que lo que queda o lo que es permanente es el acto que marca a las demás personas. El unicornio para mí representa esta parte de la inocencia, eh, pero la inocencia de la ignorancia. O sea, es tan ignorante el único la ignorancia, perdón, no es, no es, no es, no no es, es algo no es algo erróneo. Eh, eh, solo ignora algunas circunstancias de la vida se deja atrapar, eh, sabe que es unicornio y no le ve nada de malo, ¿no? O sea, es igual cuando nace un niño con tres pies, pues él se ve y dice, bueno, qué padre, tengo tres pies, pero como los demás no lo tienen, entonces nosotros lo tachamos. Entonces, eh, para mí, El Último Unicornio es una película de 1982 basada en el libro El Último Unicornio del año, eh, no, la película es de 1988. No, 1982 ¿No? y el libro es de 1968. 68, 1968, La primavera de Praga, hay que recordar también esa parte, ¿no? El escritor es norteamericano, la película es una coproducción inglesa-japonesa uh -huh. con una animación muy padre para los años 80, los colores son muy, muy vivos en este sentido… Y lástima, todas las versiones que yo he visto, no las he visto digitalizadas, las he visto originales Entonces sí se ven un poquito eh, opacos los colores, pero aún así es una, una maravilla de película Es una obra de arte. Efectivamente es una obra de arte este Vamos a, a empezar a tocar esta segunda película que es de tus favoritas Priscila sí. El viaje de Shihiro, a mí me sorprendió cuando me la mencionaste porque también es de Estudios Ghibli y la, la historia también es magnífica. El director fue Hayao Miyazaki, Miyazaki. y también, también productora Estudio Ghibli en, en colaboración con Walt Disney Pictures y Tokuma Shoten. Pues ¿Qué mira, nos puedes comentar al respecto? Uh, para empezar, es, es de, de mis películas favoritas. Eh, visualmente es muy rica. Me encantan eh, los personajes porque eh, físicamente no son los clásicos personajes. Eh, para mí es otra vez este, este descubrimiento, este camino por encontrarse, porque es esta niña temerosa, miedosa, que tiene que enfrentar ciertas cosas para poder regresar a su mundo. Entonces, es un poquito, para mí me recuerda mucho a Alicia. Entonces, ¿Sí? este, yo de verdad te, te digo, ya lo sabes, son las cosas de Alicia y soy fan. Entonces, me, me recuerda mucho a esto, a este pasar por el mundo de maravillas, que no es otra cosa más que vuelvo a lo mismo, un crecimiento, un descubrirte a ti mismo, un no soy tan miedosa como creía, no soy tan débil como creía, y eh, para mí es, es, es, es de mis favoritas todo, eh, visualmente es muy rica, eh, la manera en que, en que también tocan esta eh, ambición o avaricia con el sin cara, este… También la gula la por gula. parte de los padres, de, tocan ahí como muchos, como, como pecados, muchos capitales. pecados capitales. capitales, También este, el, la, la importancia otra vez de saber quién eres, porque lo, ahora sí que el, el principal eh, poder que ejercía ti, eh, la bruja sobre ti era quitarte el nombre. Uh -huh. O sea, sí. ya no vas a tener tu nombre o te vas a llamar tal. Y poco a poco, el no tener tu nombre… Te va haciendo olvidar tu vida pasada. Te va haciendo pasaba. olvidar tu vida, que era lo que le, lo que le pasaba al, al dragón. Al dragón, ajá. Jorge, ¿qué, qué fue lo que más te sorprendió del de viaje de Shihiro? Bueno, El viaje de Shihiro es una película de los años 2000, 2001. 2001. Del año 2001, eh, aclamada a nivel mundial. Totalmente le arrebató el Oscar, Oscar a, a, a Walt Disney. Disney. Sí, Anoes. fue la película más taquillera en Japón… Eh, y ganó a me, Oscar a Mejor Película de Animación, Oso de Berlín también en el Festival de Berlín Y está dentro del de top 10 de las 50 mejores películas que hay que ver antes de los 14 años a nivel mundial Ya, fíjate, sí, eh, eh, me resulta muy simple la historia y muy complejo el cómo lo cuentan La historia es muy simple, el ser humano en todas sus facetas, los papás que se dejan eh, deslumbrar, seducir por, por, por todos los alimentos, como ustedes bien dicen, la gula, eh, la coexistencia de un mundo material contra un mundo inmaterial, hay que recordar que hay seres que son inmateriales, um, la presencia siempre de las artes ocultas, de algo que todos podemos hacer pero no nos atrevemos, ¿Por qué? Pues porque no nos conocemos, ¿no? O sea, todos somos brujos, todos somos artistas, todos somos lo que queramos ser, solo que al no conocernos no podemos explotar nuestras capacidades. Para mí Shihiro representa la posibilidad de entenderse, como bien dicen ustedes, pero además de eso, de identificar qué puede hacer con ella misma. Hay tantos personajes que salen en Shihiro que, híjole, puedes... Eh, por ejemplo acuérdense, el señor que está moviéndose generando calor para para, para los llaves para los baños no y salen las, las, las arañas que, que tienen las ahí las polvo sí no entonces todos esos personajes traen una una historia detrás detrás de sí que la proyectan en la película yo recuerdo de dentro de todos los personajes el dragón me parece fascinante Realmente me parece eh, algo extraordinario. Tú cuando te ibas a imaginar que un dragón fuera como el ángel guardián de Shihiro, ¿no? Porque es quien la protege. Sí. Y además el dragón, pues es un muchacho ahí, no me acuerdo cómo se llama. Eh, Lo tenía Haku? aquí... Haku, ¿no? Haku. Haku, Haku. Haku sí es Haku. Haku, es Haku eh, los gemelos, los gemelos, los hijos, los, los gemelos de la, bruja, de la bruja, que no, no pueden salir. Era uno, ¿no? era uno nada más. Era uno. Un bebé grandote, un bebé gran sí, ah, sí, era cierto. el bebé grandote. Era un bebé grandote, es verdad, es, me confundí, estaba eh, recordaba, es que hablaste de, de Alicia sí, y recordé y los análisis, sí, sí, sí, lo recordé, entonces bueno, el bebesote. Eh, eh, esta, esta parte de, de, de, de, de también una idea de las geishas, ¿no? Eh, cómo, cómo atienden a los a los clientes que van llegando, la idea de purificación del ser. Hay que recordar este ser que llega enorme y lo meten al baño y comienza a sacar todo. Yubaba, ¿no? Yubaba, sí. Es que, híjole, yo siento que trae muchísimo simbolismo oculto, porque eh. habla de la corrupción, habla de la ambición, del dinero, de la gula también de la limpieza del trabajo de cómo dignifica el trabajo pero yo pienso también algo muy importante es este este eh, eh, espíritu del río que llega todo cochino todo todo asqueroso realmente es el reflejo de lo que le hacemos al al, al, al planeta mundo. o sea los seres humanos así dejamos el río o se ha hecho una porquería tenía una bicicleta tenía este desechos tóxicos o sea nadie lo quería atender porque decían qué horror y realmente a, al final demuestran que era un, un dios bastante poderoso que solamente pues lo habíamos ensuciado. ensuciado. Uh -huh. Sí, sí, sí, la verdad tiene, tiene toda una proyección eh, estoy recordando la imagen, sí es cierto, sale una bicicleta y también quedan unas monedas de oro ahí al final y nadie lo quiere atender, tienes toda la razón. Eh, está muy interesante, la verdad la película, aunque ya tiene sus años, tiene 21 años, pues ya casi 22, porque vamos a, a, para el 23, eh, vale vale la pena verla, obviamente niños con adultos, para poder expresarles o darles una idea de lo que están observando en la pantalla, tanto con el unicornio como con el viaje, el viaje de Shihiro. Fíjate, Jorge, que yo eh, encontré como una analogía entre Pinocho y eh, el viaje de Shihiro. Y es que Yubaba, este personaje, es que convierte a todos los bonito. humanos como en cerdos. Eh, precisamente por la gula se me figura mucho al cochero que ah, va en el país, bueno, en el mundo de los juguetes, a donde va Pinocho con sus amigos. Y eh, pues de la misma manera en que los niños malos que empiezan a fumar y a tomar y a portarse mal, pues se van convirtiendo cada vez más en, en burros, más. en bestias. este Pues así también eh, en el viaje de Shihiro vemos como eh, pues seres humanos se van convirtiendo cada vez más en cerdos por, por no limitarse o no, no controlar sus impulsos más básicos. Porque al final, bueno los papás le dicen a Chihiro no pasa nada, traigo tarjetas, traigo dinero, ahorita pagamos el Pero, precio es muy alto, o sea ajá. realmente tú no estás sabiendo qué te estás metiendo porque y, no sabes dónde estás o sea, no sabían que realmente pertenecía a ese ese mundo que, que está paralelo con nosotros, este mundo como espiritual, que pertenecía a eso, entonces Yubaba dice, no me lo puedes pagar, claro. o sea, no hay moneda humana corriente que me pueda pagar el, todo lo que te comiste Claro, porque a mí no me sirve tu dinero, es, otro, es estás ¿Otro en mundo? otra dimensión. Entraron a otra dimensión y ni se dieron cuenta. Exactamente. Sí, hay que recordar que cuando van en el auto de lujo, por cierto, por la carretera, ven ahí un, un, este, un puente, una entrada, es el portal a la entrada al, al mundo básicamente eh, inmaterial, como, como, como lo conocemos nosotros, como dice, ahí no valen las tarjetas, no vale el dinero. El pago es es completamente distinto y en este mundo eh, paralelo pues existe la contaminación la, o refleja la contaminación la corrupción también el amor y el desamor o sea, siempre está presente esta idea de la superación personal y de la de la tristeza humana o sea el viaje el viaje de Shihiro eh, para mí es una contemplación de lo que podemos o no hacer de nuestra vida. ¿no? Eh, con la ayuda con la ayuda de Chihiro, una niña de 6, 7 años, debe tener mucho… 10, die, la historia de, tiene 10. De 10 años Pero fíjate. que resuelve, permíteme, que resuelve el conflicto en el que se metieron sus papás. Claro, y esa es creo que una de las más grandes lecciones que nos aporta esta película. A veces los hijos también están para darles lecciones a los padres… Y justamente en Japón tienen una, una creencia dentro de sus costumbres con una palabra que es kushi, que significa, es como eh, este viaje liminal que hace el protagonista para eh, desociabilizarse, deshacerse de todo su, su entorno y convertirse en un adulto responsable. Por eso es que Shihiro cuando llega a los baños termales, pues se pone a trabajar y tiene que trabajar arduamente para eh, poder ganarse su pan para poder rescatar otra vez la libertad suya y volver a su mundo y, a, y rescatar a sus padres Fanny eh, estamos ya en etapa de Navidad vemos que traes un look en tus uñas navideño eh, ay gracias sí este pues ya estamos ya cerrando el año quizá este sea el último programa aún no lo sabemos pero tengo ganas como de hacer un especial de, de animaciones y de este, cuentos y películas que abordan estos temas de fantásticos, género fantástico. Saludos para alguien que te haya hecho las uñas. Ah, claro que sí, saludos a la, al Salón de las Anitas, a Nayeli y Anabel, muchas gracias. Este, chicas, ya lo saben, si quieren unas uñas bonitas, vayan con al Salón de las Anitas. La etapa de escritora. Ah. Eh, pues la verdad es, es todos este tipo de películas me gustan porque precisamente son, son temas que, que abordo en mi libro a mí me gusta eh, dejarte esta, esta intriga de decirte, tú qué sabes que, qué fue lo que realmente pasó o sea, me gusta jugar con eso me gusta mezclar hechos históricos con fantasía, me gusta ponerte el gusanito de tú sabes realmente lo que pasó o sea, ¿lo sabes o crees que lo sabes? Entonces, es, es algo que me gusta mucho, este juego de, de hechos eh, históricos con, con fantasía, lo mezclo con esta parte de, de un, um, a lo mejor de un armagedón, de un apocalipsis, o sea, se va a acabar el mundo, pero no es solo este mundo, son muchos más, es, es una guerra del bien y el mal, y precisamente todas estas películas es, es, me, me enriquecen, o sea, me, me ayudan, me, me hacen eh, click con esto que, que de repente eh, se me ocurre y digo, lo voy a plasmar y voy a… porque entonces me hace ver que a lo mejor son temas que son de interés, todos queremos creer en algo al final de cuentas, todos queremos creer que hay algo que va más allá de lo que vemos, todos. ¿La guerra oculta de qué va, Priscila? Cuéntanos un poco la hipnosis para que nuestros amigos del público pues se intriguen y quieran adquirir tu libro. Pues básicamente trata de… Eh, es entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, eh, es esta protagonista que, que de pronto le dicen que ella es la Utsaki, es decir, es la protectora de los elegidos de la luz, Estos, estas personas que vienen a acabar con, el, con la oscuridad, con lo que se busca tragar todo, la vida, la luz, todo, y, y es este crecimiento también de, de imagínate que de pronto alguien llega y te dice híjole, la vida no es como la, la ves, esto es más allá, es quitarte un velo de los ojos y, y es lo mismo es, es el mago que tiene que creer en sí mismo es Chihiro que tiene que como salir de, de ese cascarón es todo eso, es ese camino de, de descubrimiento a la par que tiene que ayudar y que tiene que, que se siente reflejada en los elegidos imagínate el peso tan grande que debe tener alguien al que le dicen tú vienes a salvar el mundo o sea, es algo muy. Y me gusta mezclar, obviamente, criaturas fantásticas, mitológicas. No me gusta quedarme con, con solo la tierra. Te hablo de más mundos. ¿Qué, ¿Qué tipo de criaturas mitológicas vamos a encontrar en tu libro, La Guerra Oculta? Todas: sirenas, eh, dragones, eh, espíritus, eh, a lo, lo mal llamado, no sé, aliens. ¿Es una lectura pesada? ¿De cuántas hojas es? ¿Cuánto…? Aproximadamente son 200 páginas, no considero que esté que esté pesada, lo intenté hacer lo más ligero posible, también intenté eh, estas descripciones para que te puedas sentir ahí, eso me, dentro gusta, de, mucho, me gusta mucho, dentro de la historia. Exactamente. Priscila, pues compártenos tus redes sociales, dónde podemos encontrarte y dónde vamos a poder encontrar tu libro y a partir de qué fecha. Pues mira, eh, la fecha es tentativa, esperemos que salga antes de, de Navidad, va a estar en Amazon, va a estar en, en Gandhi, en Samborns, el sótano, todo lo que es este ebook, eh, lo van a poder encontrar, mis redes sociales es arrobaflica86 en Twitter y ahí es donde estaré posteando todos Estos los avances. anuncios y los avances. ¡Ah, maravilloso! Entonces ahí vamos a encontrar la primera foto tuya en Gandhi y en las librerías. ¿Vas a hacer firma de autógrafos? este. Eh, pues la verdad es que todavía dependo mucho de si sale o no para, claro. para las fiestas. Pero ahí en tus redes sociales podremos estar atentos. Sí. Perfecto, pues muchas gracias Priscila, gracias por venir aquí al programa. Gracias Muy por gusto. compartirnos eh, las tus películas favoritas que también te han servido de inspiración para escribir. Y Jorge, no sé si quieras este añadir algo. No, perfecto, estaremos atentos de, de, la, de la novela. Algo que libro. me gusta es que va a ser físico y electrónico el, la novela, eso es muy padre. Todavía vemos quienes les gusta cargar un libro, de verdad todavía vemos quienes nos gusta, estaremos atentos y ojalá una vez que lo tengas ya en este mundo material, eh, no hacemos alusión a la canción de Madonna, no es otro, otra okay. cosa. Eh, puedas eh, venir, de nuevo, ¿no? sí, venir de este, nuevo contar y sobre todo hablar de más, más, películas, de más películas, de otro sí, género seguro. de lo que de lo que te guste o quizá también de lo que no te guste, evidentemente claro, la, la para mí la sección fantasía tengo catálogo y tengo películas que no son tan conocidas, entonces eso estaría eso es muy bien, madre. eso estaría pues, ¿qué te parece si hacemos de una vez la cita para Día de Reyes? Me para encanta. el próximo año Perfecto. A ver si podemos hablar de Persepolis en algún momento, de otras. Claro que sí, amigos, esto fue todo, esto es Explorando, ando siempre trayéndoles las mejores recomendaciones de películas para estas vacaciones. Yo soy Estefanía Franco y ya saben mis redes sociales, en eh, Instagram, arroba WowFanny, Facebook Estefanía Franco. Nos vemos, primero Dios, la próxima semana.